Lo cual nosotros respetamos eso, pero él no tomó en cuenta que nosotros somos un sindicato y hoy le damos respuesta. Rosa Martínez, secretaria regional de Sinatrae, expresó que en otras ocasiones se tomaba en cuenta al gremio de enfermería, pero que esta vez no fue así. En las gestiones anteriores de los demás directores siempre se tomaba en cuenta enfermería. Se nos llamaba, decía, ha llegado tanto, eh, lo vamos a distribuir en partes iguales, porque no es verdad que ese método que ellos tienen no asegura a nosotros que es confiable para dar lo que se dio hoy en día. Martínez consideró que la manera con la que la dirección del centro manejó el pago de los incentivos no fue la correcta, por lo que continuará en pie de lucha hasta que se le busque una solución al problema. intn su noticiero regional, Robinson Polanco.